قال سنه في شهر اجل تمام بعاش من Buenas noches. Primero agradecemos su presencia acá. Mami quería que nosotros dijéramos que es papi para nosotros, para nosotros. Y la verdad es que no me gustaría, tal vez, porque sonaría un ching arrogante o un poco prepotente, pero es el papá que tengo y tengo que decir sí, entonces <risa> <risa> esta mañana nosotros oraba, le orábamos al Señor para que bendijera a nuestro papá y yo le decía al Señor que le daba las gracias por el papá que yo tengo porque muchos hijos no pueden decir como yo el papá que tienen ni pueden decir que tienen un papá como el que yo tengo eh, yo, esto que yo les voy a decir ahora, pensaba decírselo a él cuando le quedara chintiempo antes de morirse pues. pero, pero ahora bastante el asunto yo le tengo una admiración muy grande a mi papá y yo quiero parecerme en todo a mi papá incluso yo quiero tener los defectos que tiene mi papá porque yo considero que sus virtudes ahogan sus defectos lee el papelito a mí realmente la vida sería muy poca y no, puedo, no me daría tiempo para honrar a mi papá como él se merece. Yo sé que yo nunca voy a poder honrar a mi papá como él se merece, pero yo quiero que ustedes sepan y que él sepa que la vida sí me va a alcanzar para yo honrarlo como mejor yo pueda. Eso es cuanto yo tengo que decir de Pati. Finalmente no quiero pasar un momento sin invitarlo de antemano al cumpleaños número 100 que vamos a celebrar dentro de, de breve tiempo. Ese ya no lo vamos a celebrar aquí. Nos vamos a celebrar en un sitio al que yo voy. Se llama el Reino de los Cielos. Ahí vamos a celebrar esos 100 años. <risa> aunque, papi, aunque papi... todavía no ha encontrado la ruta, pero ya él va a camino para allá. Entonces, encuent encuentren esa ruta para que nos juntemos ella. Sí. Gracias. Quiero hacerle un reconocimiento. Ella es una artista para hacerme pasar un rato bueno. Sí, ¿no? eh, una, una, una demostración de ello es haberles invitado a ustedes aquí, porque es la mejor forma en que yo podía pasar un buen rato compartiendo un rato con mis buenos amigos. Muchas gracias por haber venido, y espero que en muchas ocasiones nos enteran sí. a pasarlo bien. Esto es muy informal de adelante para atrás y de atrás para adelante, pero no importa. Yo le doy gracias al señor porque me sigue manteniendo ese pollo que me dio hace 65 años. mentira. Yo le digo en el gimnasio a las a la señora, a las damas que vienen, hay que estar muy bien, hay que estar en la línea. Por lo menos yo soy como los hombres, el amor me entra con los ojos. <risa> <risa> y por eso es que yo vivo con el amor como el primer día porque ese pollo se me mantiene así. <risa> que es muy evidente es que mi papi es muy lindo ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? entonces ¿Sí, señor? oye bueno yo realmente tengo 20 años dentro de todos los años que yo he vivido yo creo que no he encontrado ninguna otra persona a quien admirar más alto que a mi papá papi es una persona que ha sabido trabajar trabajar durante todo el tiempo que ha hecho familia para que nosotros estemos en un puesto de honor. Y por eso, como él nos ha querido dar honor a nosotros, ha sido un padre ejemplar, ha sido un esposo ejemplar. Papi, cuando, cuando Marilito y yo estábamos chiquitos, se sentaba en el piso a jugar con nosotros, salía a jugar con nosotros, iba a volar chichiguas con nosotros. Cosas que muchos padres no hacen y que son recuerdos que a uno se le quedan aquí que aunque uno no lo diga todos los días, pues en días como hoy, uno lo saca. Porque aunque está en el baúl de los recuerdos, no se va al baúl del olvido. Entonces, a veces, que sé yo, las palabras quedan muy cortitas para decir tantas y tantas y tantas cosas que uno quisiera decir. Pero he recibido apoyo de papi, he recibido apoyo de papi durante toda la vida, durante todo el tiempo. Cuando yo decidí la carrera que yo iba a estudiar, papi me agarró y me dijo, mira, misma, eso es una carrera difícil. Lo último que me dijo, mira, tú eres muy buena moza, para meterte atrás de una mesa y estás ahí con vida. <risa> sin, sin embargo, por la persona que yo he compartido, por la primera persona que yo comparto, todos los días lo que yo aprendo en el hospital es con papi. Él me va a buscar al hospital, a veces ya está acostado y yo llamo, ay, me va a buscarme. Y se levanta el pobrecito y ni siquiera se queja, señor, oiga eso. Y se levanta y va a buscarme. Se levanta y va a buscarme. Y dice, ¿cómo se fue? Pues yo comienzo a contarle.